Ustedes vieron ahí las aclaraciones que hizo la dirección del Centro Médico Siglo XXI aquí en San Francisco de Macorís sobre el caso de la señora de Pimentel. Eh... Hermano, pero usted está... Eh, eh, eh... <risa> eh... <risa> Mire... <risa> eh... Hermano, usted está fuera de liga, usted está mejor informado que todo el mundo aquí. El amigo mío es ahora mismo la persona más informada. Miren, yo tenía planes de dar esta primicia, o tengo planes. Según el periódico Acento.com, el candidato presidencial Luis Abinader anunció o convocó su equipo a una rueda de prensa hoy a las 10 de la noche, para dar a conocer quién será su candidato vicepresidencial. Y entonces el periódico acento.com dice y da a conocer, y el amigo y hermano, eh, y qué bueno, porque mira, bien este, quién, según el periódico acento.com, y mi querido amigo y hermano, es la candidata vicepresidencial de Luis Abinader, Raquel Peña, vicerectora de la Pucamaima, eh, empresaria, eh, una figura ligada al sector académico, esa es la, la, la nueva candidata vicepresidencial, Raquel Peña, ella... Va, va, vamos a ponerla, vamos a él un, un poquito fijo. Eh, Raquel Peña, vicerectora de la Pucamana. Miren, de repente así, yo no voy a emitir juicio de valor en el sentido de aventurarme. A decir si ha sido buena, si ha sido mala la escogencia. No voy a eso porque... Imagínense, es ahora que está saliendo este nombre, porque ahí entran en juego varias aristas. Luis Abinader es un empresario, pudiera verse muy empresarial la fórmula. Voy a comenzar a hacer especulaciones, voy a comenzar a, a, a, a ver los pros y los contras que pueden haber, que no necesariamente... Signifique que sea bueno que sea malo Vuelvo y lo repito Porque yo soy un hombre que me gusta ser Lo más objetivo posible Lo más objetivo posible Puede ser que El aspecto negativo sea que dos candidatos empresariales Eso pueda meter cierto cuco A ciertos sectores populares Porque debió ser balanceada Piensa uno Con un político y un empresario Yo quiero que me permitan Terminar este comentario, que no me llamen ahora para poder, y me excusa mi querido Franklin, porque si, si en medio de comentario cojo llamada, no voy a poder concentrarme y hacerlo bien. Ahorita yo le voy a permitir la llamada. Eh, pero también, eso es un aspecto que puede ser negativo, pudiera ser muy positivo el hecho de que esta mujer, al provenir de la puca mamas, eso le da un aspecto conservador a la fórmula presidencial de Luis Abinader porque se entiende que los académicos de la UCA están ligados a los sectores más conservadores pero eso también le puede granjear un sector de poder muy importante a Luis Abinader que Luis Abinader le falta un poco ese sector y si escoge una vicerrectora de la Puca Maima se está ganando un sector muy importante no solo del Cibao de Santiago, que es un punto estratégico, porque ella es empresaria. Es empresaria, se pudiera ganar ese sector empresarial importante de Santiago y el Cibao y del país también. Y lo que significa la Puca Maima. Una universidad de la iglesia. Si le está cogiendo, entiendo yo que eso puede ser, en ese aspecto, un factor positivo. Pero yo no me estoy aventurando diciendo que esto puede ser así y que esto puede ser asá, porque es muy fresco, todavía ni siquiera se ha anunciado. Eso es el periódico acento.com que le han llegado esas informaciones eh, confiables que ha tirado en la palestra... Esta información, pero se va a hablar, por lo menos van a tomar el control de la noticia, porque esa, esa, esa escogencia va a generar noticia. Tiene una ventaja que mujer, que mujer que equilibra la fórmula en ese aspecto, un hombre y una mujer. Es de Santiago. Luis Abinader de la capital. Eh, hay otro asunto. El Cibao es clave. Y Santiago fundamentalmente, con un Eduardo Estrella que es un, toda una figura respetable. Es decir, que hay que buscar toda la zarista. Yo en este momento no puedo decir. Porque si digo lo contrario, si es negativo totalmente, estoy hablando mentira. Y si es positivo totalmente, estoy hablando mentira. Porque eso rápidamente no se puede calibrar. Hay que ver la reacción de los diferentes sectores. Hay que ver la reacción. Eh, hay un asunto cuando tú como candidato presidencial, está también situado el candidato vicepresidencial no cuenta tantísimo porque aquí se ha querido decir, pero aquí Balaguer llevó muerto de candidato mira por ejemplo, Carlos Morales Troncoso, que era un empresario de la Romana eh, Carlos Goyco Morales Augusto Lora no, porque Augusto Lora era empresario pero era político fue de los fundadores del partido reformista entonces este eh, vamos a ver en el transcurrir del tiempo, eh, mira, no está en el internet, vamos a ver, men, dile que, que me trabajen en eso, que la gente de Nueva York y esos países no están viendo el, el programa, me han puesto muchísimos mensajes ahí. ¿Está llamando? Caramba, qué barbaridad. Miren, entonces, este... No es oficial, me pone el amigo mío, no es oficial lo de esta señora. Eh, hay que esperar, hay que esperar que ya sea oficial, que esta noche finalmente Luis Abinader anuncie quién ya de manera oficial va a ser. Eh, ha, ha habido mucha conjetura porque esta mañana, oigan esto, corrió el rumor de que podría ser José Ignacio Paliza el candidato porque Paliza, que estaba aspirando a la senaduría y que es senador por Puerto Plata. La diputada y que fue senador en una ocasión por Puerto Plata. Giné Burnigar va a ser la candidata senadora. Recientemente fue atracada. Giné Burnigar es una figura muy prestante de Puerto Plata. Ella y su esposo. Su esposo también fue senador. Chío Jiménez. Y... Y a propósito de Puerto Plata, al famoso, Alfonso Crisótomo, el querido, le dieron tremenda tabana, <risa> pagando en un supermercado. <risa> eh, pagando en un supermercado, entonces, <risa> dice eh, que el tipo que le dio, él cree que está celoso con él, porque es que quiere querido fresco con la mujer y aena. <risa> El querido, para los que no lo saben, fue aquel personaje que saltó a la palestra pública, era diputado del PLD, dirigente del PLD en Puerto Plata, que dijo que todo el mundo tenía su segunda base, o sea, un amante, una querida, doctor, Peralta. Sí, una, y una, base. una pregunta, una segunda base. Y, y se pegó, bueno, Robertico Salcedo lo tiene allá en su elenco, y el querido es una, sí, una figura. Bueno, entonces vamos a esperar que este. Esta primicia que yo doy de la señora Raquel Peña, vicerrectora de la UCA Maema, sea la candidata de Luis Abinader. Vamos a esperar, eso lo dice el periódico Acento.com, pero ha habido mucha especulación. Entonces, José Paliza temprano dijo que no, que él no era el escogido. Parece que se cayó lo de David Collado. Señores, me dicen que David Collado creo que se está manejando muy mal. Porque David Collado pudo haber sido el candidato vicepresidencial de Luis Abinader, pero me dice que estaba pidiendo el gobierno entero para él. Dice que cinco ministerios y muchísimas cosas. Luis parece que se incomodó. Eh, David Collado puso un tuit ayer muy fuerte. Y entonces David Collado entonces parece que se va a quedar sin pito y sin flauta. Porque ni, ni va a ser alcalde que pudo haber repetido como alcalde. Cogerse cuatro años más o pudo haber sido candidato vicepresidencial. Señores, ustedes ven las carreras políticas, hay que saber administrar. Usted puede ser una figura con un futuro luminoso y por malos manejos y no saber si administrar bien, usted tiene una carrera política al suelo. Porque David Collado dejó entrever muchas cosas raras en todo este proceso que dejó que el nombre de él corriera como que iba por una candidatura, siendo el dirigente del PRM, y dejó que eso corriera. Eso creó mucha incertidumbre, creó mucha desconfianza. Las personas tiene en política que saberse manejar y ser prudente, y no dar muestra de vacilación y de incoherencia, y, pero tampoco muestra de ambiciones desmedidas, ni pasársele al tiempo, porque es un muchacho joven, pero tampoco dejarse manipular de grupos económicos. Parece que David Collado, el gobierno quiso utilizarlo y el grupo lo que se dice que pertenece a ese grupo. Y entonces un muchacho joven coge una vicepresidencia y como quiera tú sales ganando.